Buenas tardes o buenas noches a todos, y gracias por acompañarnos en línea esta noche. Uh, quiero leer en la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Si tiene su Biblia, voy a leer en Juan, capítulo 4. Y lo que está sobre mi mente en esta noche es: uh, quiero hablar acerca de un día ordinario que se ha convertido en un día extraordinario. Y ojalá que esto uh, pase con, con su día también. Ojalá que esta suceda con um, su día hoy. En un día ordinario, en un día extraordinario. Entonces vamos a leer.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 Viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Caso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual debieran él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: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 y venga aquí a sacarla, que di que Dios bendiga su palabra. Un día ordinario que se ha convertido en un día extra ordinario. La Biblia frecuentemente menciona detalles para nuestro aprendi aprendizaje y beneficio. En esta historia vemos uh, muchos detalles y no, no leemos toda la historia, pero hay muchos detalles que son uh, muy importantes para nosotros hoy en día. La Biblia menciona la Providencia, Samaria, donde sucedió esta historia. También menciona la ciudad Sicar y también menciona la hora cuando esto pasó, la hora sexta, en Samaria, en Sicar, a la hora sexta. El Dios de la Biblia, los planes y tiempos siempre son importantes. Y la Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces no es uh, por casualidad que la, la Biblia menciona esto, estos detalles. Y al estar cansado de su viaje, el Señor se sentó cerca del pozo de Jacob. Pero en poco tiempo, una mujer que también estaba cansada. Tal vez cansada de su estilo de vida. Por eso, probablemente ella llegó a esta hora, una hora do, cuando no había mucha gente, para evitar la vergüenza. Ella tuvo una conversación extraordinaria con el Señor. No es casualidad que usted está conectado en esta noche escuchando el mensaje. No sé qué hora es donde usted uh, está en esta noche, pero estoy seguro que Dios tiene un mensaje para usted, donde usted vive en esta misma hora, como la historia. Dios quiere comunicar algo importante con usted y es el mensaje de la salvación. Entonces espero que escuche bien porque este mensaje puede cambiar su vida como cambió la vida de la mujer samaritana. La mujer es samaria. Ella estaba sorprendida. Ella estaba en un estado de shock porque los judíos no hablaban con los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos despreciaban a los samaritanos y tal vez viceversa. Una división por su cultura, por sus creencias y otras cosas. Una, una división entre los judíos y samaritanos. Hubo distanciamiento social entre judíos y samaritanos, más, más que seis pies, me imagino. Sin embargo, vemos el amor de Dios, un Dios que no quiere la separación. Eso es el Dios de la Biblia, él no quiere una separación. Pero hay, hay separación entre nosotros y Dios. No tiene que ver con su cultura ni su etnicidad, sino el pecado en nuestras vidas, el pecado que mora en cada uno de nosotros. Esto ha causado una división entre nosotros y Dios. Pero en la historia, la Biblia dice, en la Biblia, la palabra de Dios dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero Dios no quiere esta separación. Él quiere una relación con usted, no separación. Él quiere salvarle. Y Él quiere darle una nueva vida. Aunque esta división existe a causa de nuestros pecados, Dios en su infinito amor ha provisto una manera de ser aceptado. Y es a través del Señor Jesucristo. Cristo murió en la cruz para que pueda tener la salvación y una nueva uh, relación con él. Cristo clamó con gran voz, consumado es. Y dice la Biblia, he eh, eh, aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Entonces, hay acceso, no hay división. Ahora, porque Cristo murió, y un pecador puede uh, tener este acceso a través de la muerte de Cristo. Por medio de su muerte en la cruz del Calvario, usted puede ir al cielo, si crees en él. Pero en, en la historia vemos el tema aquel día, un tema muy interesante sobre el sed y cómo saciar el sed. Ese tema es tan re relevante hoy. Como lo fue para la mujer hace dos mil años. El siglo 10 es un versículo clave en, en la historia. Dice: respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, usted, usted conoce el don de Dios. Porque Dios tiene un don, un regalo. Para todo, todos los pecadores que creen en su Hijo, es el regalo de la salvación, el perdón de los pecados. Pero dice el versículo, si conocieras el don de Dios, ¿y quien es el que te dice, dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva? ¿Tiene usted esa agua viva? Es algo que sí existe. Es algo real. Entonces vemos que hoy, hoy en día hay personas que todavía buscan esto, la paz, la felicidad para satisfacer el sed que hay en sus vidas. No sé a uh, todos que están conectados hoy, pero yo sé que, si usted no tiene Cristo, hay un sed en su vida y solo él puede satisfacer este este sed que hay en su vida. Hay personas que buscan esto en el mundo y el mundo ofrece muchos placeres, muchas cosas tratando de satisfacer ese sed. Pero sin éxito hay personas que están buscando eso en lugares equivocados. Quizás usted uh, ha sido uh, esto ha sido su experiencia en su vida. Ha, ha, ha buscado este paz en muchos, muchos lugares, pero sin éxito. Quiero decirles en esta noche que está usted está escuchando el mensaje correcto, el evangelio es el único, es su única esperanza para tener ese agua viva en ese señor Jesucristo. Ella estaba pensando de, de la manera que tal vez nosotros pensaríamos si estuviéramos en los zapatos de ella. Estaba pensando en un sentido, sentido literal. Cuando ella dijo, Señor, en el siglo 11, no tienes con qué sacarla, el pozo es todo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Yo estaba pensando en un sentido literal. No es algo que usted puede encontrar en este mundo, el agua viva. No existe en este mundo el pecado solo existe en el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene el agua viva. Hay un ser en su vida que solo Cristo puede saciar. Es Él. Es Cristo mismo. Cristo fue al Calvario para morir por los justos y los pecadores. Es usted un pecador. Ha reconocido sus... Su pecaminosidad en su vida. Esto fue un asunto uh, donde la mujer samaritana tal vez batallaba con, con batallado un poco. Cristo sabe todo. Y cuando ella quería este agua viva, Cristo dijo: En el siglo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Había algo desagradable que había en, su, en la vida de la mujer samaritana. Ella tenía muchos problemas y problemas. Um, varios esposos, pero Cristo sabía todo esto. Y usted, querido oyente, hay algo en su vida y no es correcto, un pecado oculto. No hay secretos en la presencia de Dios. Él dijo a, al Señor: No tengo marido, no tengo pero Cristo diz, dijo cinco cinco maridos has tenido entonces Cristo sabe todo no hay ninguna cosa que podemos esconder de la presencia de él él sabe todo él sabe nuestra condición todos nuestros pecados hay alguien en esta noche y usted tal vez en un sentido está como la mujer no tengo no tengo pecado pero Cristo sabe Romanos tres porque por cuanto todos pecaron él sabe todo de su vida él sabe todos nuestros pecados no hay nada oculto Delante de los santos ojos de Dios. Pero gracias a Dios que Cristo. Sufrió él murió por todos nuestros pecados. Jehová cargo en él y dice la Biblia: Jehová cargo en él el pecado de todos nosotros. Entonces, esta mujer aquel día. Ella encontró el don de Dios. Ella recibió el agua viva. La mujer tenía un día extraordinario porque ella confió y creó en el Mesías, en el Cristo, el que estaba hablando con ella. El don de Dios. Es él, es Cristo, el agua viva, es él, es Cristo, la salvación él, se encuentra en él, es Cristo Jesús. Cree en él y nunca más volverás a tener sed. Esto es la promesa de la palabra de Dios. Si cree en Cristo, la salvación no se encontró en el pozo sino en la persona que habló con la, con la mujer. Entonces no hay ninguna cosa en este mundo que puede satisfacer este ser que tiene. Pero Cristo sí puede. Él murió por los pecadores. Cristo pareció una sola vez. Los el, el justo por los injustos. Y Cristo quiere salvarle Hoy mismo, él quiere convertir su día en un día extraordinario, un día que nunca va a olvidar el día cuando crees en Cristo. Ojalá que crea en el Señor Jesucristo esta misma noche. Y Dios diga su palabra. Bueno, que compartir de nuestros amigos que están escuchando en esta noche. Capítulo 22 Y vamos a leer algunos versículos en este último capítulo de la Biblia. Versículo seis de Apocalipsis capítulo 22. Y me dijo: estas palabras contienen su verdadera. Un metito. Tengo un problema aquí con el lado derecho?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 Aquí vengo pronto. Durado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo. El Versículo 10 y me dijo: No se sé, las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo. Sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo catorce. eran aventurados los que lavan sus ropas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 Algunas personas cuando comienzan a leer un libro ellos es echar de una pequeña ojeada a la última página, las últimas páginas para ver cómo termina, quieren saber antes de pasar a través de todo el libro quieren saber cómo termina. Bueno, hemos leído las últimas palabras con que termina este libro que es la revelación completa de Dios para el ser humano y quisiéramos antes de seguir animar a nuestros oyentes a tener un interés por leer la palabra de Dios la Biblia Va, vale la pena si no tiene un ejemplar conseguir uno y leerlo por supuesto que hay cosas que no vas a entender. Yo no puedo entender algunas cosas. He tenido más de 40 años leyendo la Biblia y todavía hay cosas que no entiendo. Pero hay muchas cosas que uno sí entiende y tiene un mensaje para nosotros, para ustedes, lo amigo de parte del mismo Dios. Es un libro vivo y al leerlo uno está oyendo la voz de Dios. Pero ¿cómo, cómo termina la Biblia. Hace de terminar la biblia y poner el fin a este precioso libro. Dios quiere asegurarnos una vez más, como ya lo ha venido asegurando a través de todo este libro, que estas palabras son fieles y verdaderas. No puede ser de otra manera. Este es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Él inspiró a hombres santos de la antigüedad para poder por escrito sus palabras no son las palabras del hombre la vida dice que sea dios veraz y todo hombre mentiroso pero es de la palabra de dios y usted puede poner toda su confianza en la palabra de este libro son palabras fieles y verdaderos verdaderas qué bueno verdad Mira cuando tiene que ver con este asunto tan importante de nuestro destino en la eternidad. ¿Dónde vamos a estar eternamente o en el cielo o en el infierno? Yo no quisiera poner mi confianza en la opinión de algún ser humano. En alguna la opinión o la creencia de alguna organización religiosa. Gracias al Señor tenemos este libro, estas palabras son fieles y verdaderas. Usted puede poner toda su confianza en lo que Dios dice en este libro sin temor a descubrir algún día que estaba equivocado. No, estas palabras son bienes pero verdaderas. Este es donde tenemos el mensaje de Evangelio, la buena noticia de salvación. Pero más adelante en esta conclusión de la Biblia que hemos leído, Dios nos recuerda antes de cerrar su libro lo que Él nos ha venido enseñando desde las primeras páginas y es la seriedad del pecado. Apenas abrimos la Biblia en el libro de Génesis, después de leer a esos dos primeros capítulos de la Biblia, hablan como dios creó todas las cosas a la perfección cuando pasamos a la tercera página de los biblia leemos la triste historia de cómo el pecado entró en todo este mundo el pecado entró en el mundo por un hombre por el pecado de la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por tanto todos pecados esa es la realidad y nuestros primeros padres Adán y Eva ellos cometieron un solo pecado y qué sucedió el último versículo de génesis capítulo tres dice que echó pues Dios los, los echó pues fuera a hombre los sacó del verso de Porque por qué por un solo pecado que habían cometido eso nos muestra la seriedad del pecado ante los ojos de un Dios infinitamente santo. Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Somos pecadores. Y en nuestro estado de pecado jamás podríamos estar en la presencia de Dios. El versículo 15 de la porción que hemos leído dice estas palabras solemnes: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los policarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentiras. Los perros, en aquellos países orientales donde fue escrita la Biblia. Los perros jamás entraron por el umbral de la puerta de la casa. Por su misma naturaleza inmunda les tocaba estar afuera. Y eso es un lenguaje simbólico donde Dios nos enseña que la persona que no ha sido limpiado de sus pecados no puede estar en la presencia de Dios, no puede estar en esa ciudad celestial que se describe en el capítulo anterior, el capítulo 21 del Apocalipsis, donde hay una descripción tan maravillosa de aquel lugar donde van a estar los redimidos, los salvados, pero los que no han tenido esa experiencia de tener sus pecados limpiados, van a estar afuera, no podrán estar.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 ese castigo de estar afuera para siempre en un lugar de tormento. Es porque no entendemos plenamente. Juan Santo de Dios. Y Juan Aborrecible es a sus ojos el pecado. Aquí hay una lista de varios. pecados o condiciones de caminosos. Aquí habla de los hechiceros. No son que. Así se meten en el ocultismo, el espiritismo, la brujería, la santería, todo lo que tiene que ver con ese mundo oculto de los espíritus. los hechiceros. No podrán estar en ese, en esa ciudad celestial. Menciona a los publicarios. Esta bar, esto abarca toda clase de inmoralidad sexual. Así que Dios aborrece los homicidas. No, no necesita otra explicación la palabra. No los homicidas, los idólatras son los que veneran imágenes, los que han colocado otro objeto en el lugar de Dios. Y ese objeto recibe su admiración y su veneración, los idólatras. Y la lista termina con todo aquel que ama. Y hace mentiras. o preciados amigos, la Biblia no termina sin que Dios nos recuerde una vez más cuán terrible, cuán serio es ante sus ojos la realidad del pecado. ¿Y quién puede decir que no ha pecado? La Biblia dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destinados de la gloria de Dios. Estarán fuera, estarán fuera. Pero gracias al Señor que... Antes que termina la Biblia, se nos recuerda una vez más que Dios ha hecho una provisión para limpiarnos del pecado. En el versículo anterior, el 14, dice, bien aventurados los que daban sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad, aunque por naturaleza. Si pecadores, no tenemos ningún derecho de estar en la presencia de Dios y nos corresponde esta basura la en las tierras del infierno, a los pacientes, sin embargo, la obra los espíritus del Evangelio, de que ya a venir escuchando entre nosotros, es que Dios ha hecho una profesión para el Señor, es su infinito amor para la humanidad. Del apocalipsis, el último libro de la Biblia es un, es un libro muy simbólico. Dios utiliza figuras y símbolos para enseñarnos realidades solemnes. Cuando él dice bien aventurado lo no que sus ropas, por supuesto, no tiene nada que ver con la ropa que estamos usando y la necesidad de tener ropa limpia. Es una figura de la necesidad de que seamos limpiados de nuestro pecado. El libro de Apocalipsis comienza con esas palabras, capítulo 1, versículo 5, hablando del Señor Jesucristo. Dice que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces Dios ha hecho una provisión para limpiar a nosotros, los pecadores, de nuestro pecado. ¿Y cuál es esa provisión? La sangre el Señor Jesucristo el Hijo de Dios para que Dios pudiera cumpliarnos para que pudiésemos centrar en su presencia Para que nuestros pecados hubiesen ser limpiados, quitado no había otra manera. Dios establece en su santa ley que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se puede quitar el pecado sin un sacrificio adecuado, suficiente. Y el único que podía hacer ese sacrificio que fuese aceptado por Dios fue su propio hijo el Señor Jesucristo. Se él fue levantado allí en la cruz en el Calvario y después que los hombres habían hecho todo lo que quisieron en su maldad y su odio contra el hijo de Dios, Dios mismo en él el pecado de todos. Si alguien no de la haciendo para que no estuviera para el dinero, el momento, el de. El nos que nosotros, los niños, que y de no, del no, que no, que su esta no, que no, que no, que que que que no, que no, que que Tal vez las señoras así toman esa ropa sucia y la sumergen en agua y jabón y lavan la ropa de esa misma manera. Cada ser humano tiene que hacer uso de esta provisión que Dios ha hecho y encontrar la limpieza en la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y cuando una persona humillada reconociendo su indignidad confesando su condición de pecador delante de Dios tiene a Cristo pone su confianza en él le recibe como su propio Salvador en un instante su alma que era limpia de todo pecado y entonces sí tiene el privilegio y el derecho de entrar por la puerta de aquella ciudad celestial. O apreciado amigo, aproveche esta provisión que Dios ha No hay otra manera. Usted no puede ser apto para entrar en el cielo, hacerse apto para entrar en el cielo, por, por tratar de hacer buenas obras, por tratar de cumplir con una religión, con unas ceremonias, algunos ritos. No, todos somos pecadores culpables ante Dios y la única manera de alcanzar salvación y limpieza de, de nuestro pecado es por la obra que Cristo hizo la Testamento por medio de su sangre, recibiéndome a Él, aceptando la provisión que Dios ha hecho. No es lo que yo hago que me puede traer salvación, es lo que Dios hizo por mí, la muerte de su Hijo ahí en la cruz. Esa obra perfecta, eso es lo único que puede traernos la salvación para nuestra sal Pero cada persona individualmente tiene que aprovechar esa provisión, tiene que recibir a Cristo para encontrar la limpieza y la salvación para Pero antes de terminar la Biblia, se nos vuelve a extender una vez más una maravillosa invitación una invitación aquí en el versículo 17 al final dice y el que tiene sed venga y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente la biblia tiene muchas invitaciones de parte de dios dios no va a obligar a nadie aceptar la salvación que él ha provisto a un precio tan elevado la muerte de su propio hijo pero él no va a obligar a ninguno a aceptarla él invita él extiende la invitación cordial a todo el que tiene sed ya hemos estado viendo de nuestro hermano Andrew de esa agua de la vida que el Señor ofrece y el que tiene sed es aquel que ha sentido su gran necesidad. Todos sabemos lo que significa tener sed, ¿verdad? Y eso ese nos habla, pues, de ese, esa necesidad que tiene el ser humano de alcanzar la salvación y la satisfacción para su alma en la persona de Cristo. El que tiene sed, venga, venga. Venir al Señor por la fe es algo tan sencillo. Recordamos otra invitación que el Señor hizo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted quiere la salvación, no vaya a otra persona. No vaya a algún santo, alguna virgen. No vaya a alguna relig organización religiosa. Vaya venga a Cristo, venid a mí, el que tiene ser, venga. Y dice, el que quiera, no es obligado, es el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente, Es una figura, pues, de la la frescura de lo que el Señor ofrece cuando una persona tiene a Él en su necesidad de salvación, agua de vida. Todos sabemos lo que representa como uno tiene mucho sed, y de ver y sacar un vaso de agua fría. La vida dice, como el agua fría al alma sedienta. así son las buenas nuevas de lejanas tierras, las buenas nuevas del Evangelio, que hay salvación, eso llega como un vaso de agua fría a la persona que ha sentido su necesidad, que ha entendido su condición como pecador delante de Dios, excluido, sin derecho de entrar en su presencia. Pero escucha la buena noticia, que el Señor ha provisto salvación en Cristo. Ese es el agua de vida que el Señor le ofrece gratuitamente. Ir a esta agua costó un precio sumamente elevado. El Señor tuvo que dar su propia vida. Pero usted no tiene que pagar absolutamente nada, ni antes ni después. Es gratuita, es una, un regalo. La vida dice que la paga del pecado es fuerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, en vida eterna en Cristo Jesús. El señor nuestro. Él lo pagó todo. De a ustedes sencillamente reconociendo los pecados, es este, este regalo de parte de Dios pero queremos antes de terminar recordar también como Dios lo hace al terminar su libro en la conclusión Dios recuerda que la decisión que cada persona hace en relación al evangelio y la salvación es algo que va a tener consecuencias eternas. Dice el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Está hablando de la eternidad, cuando ya no habrá cambio. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es injusto sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo son y que se todo Qué de pensar que cuando uno pasa de esta vida a la eternidad, ya su destino está señal. Ya no habrá cambio. Si sí, en vida tomó el agua de la vida, vino a Cristo para encontrar la salvación en él, va a disfrutar eternamente en la presencia de Dios, pero si en vida nunca tuvo esa experiencia de arrepentirse de sus pecados, de poner su confianza solamente en Cristo para tener la salvación, muere en sus pecados y pierde su alma para siempre sin ninguna esperanza. Apreciado amigo, Dios no nos obliga a aceptar la salvación pero él sí va a respetar la decisión que usted hace. Él va a respetar su decisión. Si usted decide seguir en el mundo, seguir en su pecado, si usted decide que no quiere venir a Cristo para encontrar en él la salvación, lo va a respetar su decisión y lo va a respetar para siempre. El que es injusto, sea injusto por Dios. Más allá del dinero de la muerte, no hay salvación para nadie. La oportunidad es ahora. La vida dice, es forzados a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar, no podrán. Y una cosa más que Dios nos recuerda antes de cerrar la última página en su libro, es cuán cerca está la venida del Señor. Tres veces en este en este esta conclusión de la Biblia el mismo Señor Jesucristo habla diciendo vengo pronto. El siglo siete. he aquí vengo pronto. El siglo 12 he aquí yo vengo pronto. Y las últimas palabras que habla el Señor antes de cerrar el libro, estas. en el versículo 20, ciertamente vengo en breve. Siendo hijo de padres creyentes, si había una cosa que yo tenía más que todas las cosas, era la realidad de que el Señor tenía para buscar a su pueblo. No viene pronto para arrebatar la iglesia, los creyentes. Yo sabía que... No habiendo yo todavía aceptado al Señor, no teniendo yo la salvación, no iba a quedar atrás para sufrir los terribles prisiones de Dios que se describen en este libro la Apocalipsis. Apreciado amigo, Dios nos recuerda antes de terminar su revelación, la Biblia, la cercanía de la venida del Señor vamos esperando ese momento cualquier momento podría ser podría ser hoy y cuando él venga sabe lo que va a suceder bueno los que son verdaderos creyentes vamos a ser arrebatados para a dejar con el señor y todo aquel que no es creyente va a quedar atrás para los dichos de dios en ese momento se va a cerrar la puerta la puerta que hoy está abierta de pan en Paz. Y usted podría entrar sencillamente por la fe, aceptando a Cristo. Por esa puerta usted podría tener la salvación. Pero cuando se venga, esa puerta se va a cerrar para siempre. El Señor dijo, muchos procurarán entrar, no Ya será demasiado tarde. Amigo, ojalá que usted tome muy en cuenta. Esa cosa que Dios nos recuerda antes de finalizar su libro. Él nos ha venido hablando de estas cosas a través de todas sus palabras, pero en su gracia, en su amor y deseo de ver la salvación de cada ser humano, Él nos recuerda antes de terminar que estas palabras son bien y verdaderas. De es pues la pura verdad. Puede poner tu confianza plenamente en lo que Dios no dice. Él nos recuerda la seriedad del pecado. Si no se atiende a este asunto, el pecador quedará afuera para siempre, sin ninguna esperanza. Pero Él también no recuerda que Él ha hecho una provisión en la persona de su Hijo y su sacrificio en el Calvario para quitar el pecado de todo aquel que arrepentido recibe a Cristo como Salvador. Antes de terminar, Él entiende una invitación más para que cualquiera, no importa dónde esté, cuál sea su condición, pero reconociendo su necesidad y anhelando tener la seguridad del perdón y la salvación, pueda venir, pueda tomar el agua de la vida, gratuitamente, acercando a Cristo como su Salvador y finalmente nos recuerda la cercanía de la venida del Señor para llevar a su pueblo a su presencia. Ojalá que el Señor le ayude a la salvación ahora mismo. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice la Biblia. He aquí ahora el día de salvación. el Señor le ayude y le diga su palabra.